Ustedes, mis amigos, en, de mañana, ustedes vieron ahí esa, una protesta de los empleados de la UAS en apoyo a un empleado herido, ¿no? Que ocurrió en, en sí. los, seguridad, los seguridad. movimientos seguridad. de protesta que se significaron eh, a principios de semana. A principios de Mira, semana. Eh, Mira, o sea, ¿sí? Inician las protestas, sí, sí, sí, se dan la situación entonces luego protestan en continuamos sí. protestando porque se hay una persona sí. eh, que resultó herida... Eh, por consecuencia de la protesta que se inició, o sea, como que es una cosa... Sí, sí y ah. además hay una situación, este, tú tienes que darle chance a la autoridad que actúe, si tú ves que la autoridad no actúa, entonces sí si tú tienes derecho a salir a protestar. Pero ese es un caso que me imagino todavía está, quién sabe, ni siquiera en fase de... Está en fase de investigación. Fácil, que a propósito Lo de que la protesta que decí... de la UAS, aquí tengo el contrato, atención Joel Martínez y a los muchachos de Felabel, Aquí tenemos el contrato eh, de sesión gratuita del local del Curne Viejo que se le se le prestó, se le cedió a la UAS eh, en, en el año 1969. ¿Cuántos años? Ah, en el año 1969. 69. 69. 69. 69. Fíjese ahí. Carolina aquí, era este lado estaba chiquito, oh, piropo, piropo, muy chiquito. Ahí ustedes pueden ver las Hace firmas de este, este chiquito, contrato. Miren la firma de este ¿Quiénes contrato. ¿Quiénes firman, quiénes firman. Ahí firma, quiénes firman. Eh, el padre, eh, padre P Santaella, mm. borinqueño, que en, esa, en esas veces era el que estaba en la, en la parte administrativa de, de ese los local. Paulinos y de firma los paulinos. aquí también el, el, el, que el rector de la UAS en aquel entonces, el ingeniero Andrés María Aybar Nicolás Andrea, Ibar, y aquí Andrea, se establece señores que eso se prestó y que eso no era, eh, eh, no, no, es no se les regaló a la UAS, incluso se dice aquí déjenme ver la, eh, mírenlo aquí en, en, el artic, en el artículo cuarto que dice, queda convenido que las mejoras que habrá de fomentar o realizar de, de inmediato la sesionaria, quedarán en beneficio del sedente Salvo que por escrito ambas partes cuenten otra cosa. A menos que haya otra exacto. negociación que se hiciera en el local, camino en 50 estar, años que han pasado. Sí, exacto. El estar peleando por ese sí. local es algo absurdo porque eso no es de la UAS y eso hay que devolvérselo a la persona que lo prestó. Así que yo creo que la, bueno. que la lucha debe ser direccionada hacia otros, hacia otro eh, sentido, o hacia, hacia otro objetivo que tenga, que dé mejores resultados, como ya planteaba Sócrates. Eh, ha habido muchas cosas con relación sí. a ese local. Que esa universidad no, no. la saquemos de ese punto. Oye. De ese punto de la ciudad, porque cada vez que quieren hacer un lío, entonces paralizan a la ciudad y eso le hace daño a la ciudad. Ese local, el Curne Viejo, no es Pero de la Tenemos una la llamadita ayer. buenos días. A lo buenas. Adelante. Yo creo que es conveniente que las partes hablen a un nivel más alto. Por ejemplo, el atomismo metropolitano de Santo Domingo, el lectora actual de la universidad y otro elemento más influyente en su atún. Creo que ya debe cederle esto a los estudiantes, por el tiempo que llevan estudiantes, si necesitan el espacio independientemente. Hayan el nuevo, porque realmente esto es un catarón y hay que invertir en él. La iglesia no tiene condiciones económicas para invertir en el país. Sí, pero que ellos lo que dicen es que eso, ellos eso lo compraron, a ellos nadie les regaló nada. Los paules. Sí, los paules, ellos, ellos, incluso nosotros hemos dado conversación con ellos. que eso trasero, por la llamada. Ellos, ellos, ellos sostienen que el gobierno no le ha regalado a ellos nada, que todo lo que ellos tienen lo han comprado. Entonces, Sueño, caballero, los, los derechos a la iglesia, que están registrados No les ha regalado nada al eh, gobierno. No, no, eh, me refiero a ellos, a los padres paules. Y vamos ah, a invitar la próxima gracias, semana paules. aquí al bueno, padre Pelagio que maneja eh, toda la información. Vamos a una pausa. No le podemos quitar el Vamos a una pausa. Cuando regresemos, eh, seguimos con más contenido del programa.